Buenas noches con todos los millonarios que siguen este espacio, esta comunidad, esta página. Un saludo para cada uno de ustedes. Saludos, saludos, Latinoamérica. Saludos hasta México. Lo más importante después de la creencia es la visión. Es lo que distingue a los líderes de los seguidores. La visión. No existe liderazgo sin visión. No existe liderazgo sin visión. El liderazgo solo es posible cuando hay visión. La visión, dicen, es, es una facultad de la mente. La visión es una facultad de la mente. Donde, donde otros veían un desierto, donde otros veían arena, pura arena, alguien vio una ciudad. Alguien dijo, aquí vamos a hacer la nueva Dubai. Y levantaron allí el hotel más exclusivo del mundo. Donde algunos veían una tiendita, alguien dijo, aquí vamos a hacer un supermercado. Donde alguien veía un simple parque, hubo un señor que se llama Walt Disney, que dijo, aquí vamos a hacer un parque de diversiones. La visión, visión es ver lo que otros no ven, visión es una facultad de la mente. Y sabes, eso es lo que tú tienes que tener si quieres crecer, tener visión. Te puede faltar plata, te pueden faltar contactos. Te pueden faltar conocimientos, te puede faltar experiencia, pero nunca te puede faltar la visión. Tu negocio va a ser del tamaño de tu visión. Yo le quiero recomendar un libro que se llama La Magia de Pensar en Grande. Estudie ese libro, La Magia de Pensar en Grande. La Magia de Pensar en Grande dice, dice el éxito es del tamaño de tus pensamientos. Tu vida es del tamaño de tus pensamientos. Señores, pensamientos, nunca ...creas que hay algo imposible, nunca creas que hay algo imposible. Cuando Henry Ford, cuando este empresario de la era industrial de nombre Henry Ford... ...llamó a sus ingenieros y les dijo, señores, me he imaginado un carro con tantos eh, caballos de fuerza. Quiero que lo hagan, lo diseñen y lo hagan. Los ingenieros le dijeron, señor Henry Ford, usted está loco, eso no se puede, eso es imposible. Y Henry Ford dijo, bueno, la prueba de que se puede hacer... Es que lo he imaginado, es que yo lo imaginé. Y cuando alguien lo puede imaginar, quiere decir que lo puede hacer. Señores, ¿por qué? Porque todo empieza en la mente, todo lo que existe primero se creó, ¿dónde? En la mente, todo lo que ahora se puede tocar antes existió solo en, en modo pensamiento, todo lo que ven tus ojos antes existió en la mente de una persona, el celular desde el que ahora te conectas, la computadora que usas, la silla en la que estás sentada, la cama en la que estás sentada, la ropa que tienes puesta, alguien la imaginó. Alguien la imaginó. No puede existir algo sin haber sido primero imaginado, sin haber pasado primero por la mente. Así que, pase lo que pase, señores, lo que hay que mantener es la visión. Decía alguien, en una frase la vez pasada, decían, el negocio puede ser pequeño pero la visión tiene que ser grande, la visión tiene que ser grande. ¿Cuál es la diferencia entre los administradores y los líderes? Atentos a esto, ¿cuál es la diferencia entre los administradores y los líderes? Mucha gente hace negocios y se queda como comerciante, como negociante, no avanzan, se estancan. ¿Por qué? Porque falta liderazgo. La clave del negocio es el liderazgo. ¿Cuál es la diferencia? entre administradores y liderazgo. Si es que usted entiende esto, usted va a estar en ventaja. Dice que los administradores, los administradores son los que hacen, son los que ejecutan. Los administradores son los que ejecutan, son los que hacen. La administración responde a la pregunta, a la pregunta, ¿cómo lo hacemos? En cambio, el liderazgo responde a la pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer? El líder no sabe cómo se hacen las cosas. El líder sabe lo que hay que hacer. El líder es el que dice, muchachos, nos vamos para el sur. No sabe cómo va a llegar al sur. No sabe cuál es la me el mejor vehículo para llegar al sur. Pero sabe que tiene que ir al sur. Ahí viene el administrador. El administrador es el que cotiza eh, qué opciones de transporte hay, cuál es la que más conviene, en cuánto tiempo vamos a llegar. El líder es el que dice, señores, vamos a abrir una nueva sede. Los administradores son los que vienen atrás a decir cuánto podría costar, qué riesgos son los que podrían existir. Los administradores son los que se encargan del cómo. Los líderes son los que se encargan del qué. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y sabes, lo más importante, señores, decía Konosuke Matsusita, decía, lo más importante no es que tú hagas el trabajo. Lo más importante es que tú te encargues de que el trabajo se haga.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 Tu trabajo es hacer que otros hagan el trabajo. Ese es el, el líder se encarga de dirigir. Señores, a todos los que nos están escuchando, este audio es también para invitar a los amigos de Ecuador. Vamos a estar en Ecuador el día eh, 3 de septiembre. Vamos a estar en una conferencia en la ciudad de Quito, Ecuador. Eh, vamos a estar por primera y única vez en la Ciudad de Ecuador, el 3 de septiembre. Todos los detalles de esta conferencia en la Ciudad de Ecuador los va a tener usted aquí en el enlace que le vamos a compartir aquí abajo. En el enlace para que usted pueda separar su inscripción y pueda participar de esta conferencia en la Ciudad de Quito, Ecuador. Señores, lo más importante es desarrollar eso, liderazgo. El liderazgo se encarga de dirigir. El líder es el que dice qué es lo que quiere. El líder no tiene los conocimientos. Cuando el líder quiere hacer algo y no tiene los conocimientos, el líder contrata a alguien que sí tiene los conocimientos. Cuando el líder quiere hacer algo y no tiene la experiencia, el líder trae a alguien que sí tiene la experiencia. Cuando el líder quiere hacer algo y no tiene dinero, el líder consigue el financiamiento. El líder es el que hace que las cosas ocurran. El líder es el que hace que las cosas ocurran. Si usted quiere aprender del liderazgo, número uno, le recomendamos leer al señor Stephen Covey. Leer los siete hábitos de la gente altamente efectiva. El señor Stephen Covey dice lo siguiente, dice, si usted quiere liderar a otros, empiece liderándose a usted mismo. Si tú quieres liderar a otros, influir en otros, tú tienes que primero influir en ti, liderarte a ti, dominarte a ti. Si tú no puedes contigo, nunca vas a poder con los demás. Es muy simple, El liderazgo empieza y termina con usted. El liderazgo empieza y termina con usted. Eso es lo que tenía Henry Ford. A Henry Ford una vez le preguntaron, señor Ford, ¿qué haría usted si lo pierde todo? ¿Qué haría usted si lo pierde todo? ¿Qué haría usted si se queda sin nada? ¿Qué haría usted si de la noche a la mañana de pronto usted amanece y se encuentra con que está en ruinas? Y Henry Ford mira al tipo que le hace la pregunta y le dice... Lo volvería a hacer todo de nuevo porque ya sé cómo se hace. Eso es lo más importante en la mente del rico, su capacidad para crear. Tu riqueza no es lo que tienes en el bolsillo, no es lo que hay en tu cuenta bancaria. Tu riqueza no es lo que dice una central de riesgo. Tu riqueza es tu capacidad para crear. Tu riqueza es tu capacidad para crear. Y sabes, yo quiero compartirte el principio del éxito según la Biblia. ¿Ok? Esto con el permiso de los ateos, de los agnósticos. Si usted es ateo, usted es agnóstico, pare acá nomás el video y no escuche lo que le voy a compartir. ¿Qué dice la Biblia que es la clave para hacerse rico? ¿Cuál es la clave según la Biblia para prosperar? Preste atención, es la gestión, gestión, capacidad para gestionar. Usted lee la Biblia, va a empezar por el libro de Génesis. Génesis, ¿cómo empieza la Biblia? ¿Cómo empieza el libro de libros? El libro de libros empieza, dice, y en el principio Dios creó. No dice, y en el principio Dios se quejó. No dice, y en el principio Dios estaba ocioso. No, dice, Dios creó. Si tú quieres crear algo, tú tienes que darte cuenta de que tienes esa capacidad. Si algo va a pasar en tu vida es porque tú creas Crear. Ahora, preste atención a lo que le voy a compartir. Dice, Dios primero hizo las plantas, hizo el agua, hizo, el, hizo la noche, hizo el día, hizo a los animales. Dios hizo todo. Fíjese, la lógica de Dios es una lógica empresarial. Dios hizo todo. D hizo el agua, hizo la noche, hizo el día, hizo a los animales, hizo las plantas. Y después, Dios dice, ¿y ahora quién va a administrar mis propiedades? ¿Quién va a administrar mi creación? Y crea al hombre, a imagen y semejanza suya. Y le dice, fructificaos, multiplicaos, enseñoreaos o juzgad a los animales. Dice, si usted coge el libro de Ageo, vaya al libro de Ageo, Ageo, capítulo 2, versículo 8. Dice, Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño de todo. Tú no eres dueño, tú eres administrador. Tú no eres dueña, tú eres administradora. Nosotros no somos dueños, somos administradores. Si solo somos administradores, ¿tú qué crees? ¿Que Dios es tonto? ¿Tú crees que Dios es tonto? ¿Tú crees que si tú eres un mal administrador, si tú eres una mala administradora, Dios te va a dar para que administres algo? ¡No! Piensa, razona por un momento, imagina que tú eres dueño de una corporación, de una multinacional, imagina que tú tienes muchas propiedades, que tú tienes muchas empresas, ¿a quién pondrías al frente de esas empresas? ¿A quién pondrías como administrador de tus propiedades? ¿A los flojos, a los vagos, a los araganes, a los que no se preparan, a los indisciplinados, a los desenfocados o pondrías a los más competentes? Pondrías a los más esforzados, pondrías a los que te traen resultados, pondrías al frente de tus negocios a los más capacitados. ¿A quién pondrías? Hay gente que se queja. Hay gente que dice, Dios, Dios, yo quiero una casa en el barrio más rico de la ciudad. Yo quiero una casa donde viven los ricos. Todo el mundo sueña con una casa donde viven los ricos. Todo el mundo sueña con una mansión donde viven los ricos. Y oras y dices, Dios, por favor, yo quiero una casa allá donde viven los ricos, en las casuarinas. Y Dios dice, pero ¿cómo te voy a dar una mansión si el cuarto que tienes lo tiene sucio? ¿Cómo te voy a dar una casa más grande si, si el cuarto, la casita que tienes, la tienes sucia, desordenada? Tú dices, Dios, dame un carro, Dios, yo quiero un carro de lujo, yo quiero un carro de última generación, yo quiero una camioneta, yo quiero un carro nuevo. Y Dios dice, pero ¿cómo te voy a dar un carro? Si cuando te subes al transporte público dejas basura, si cuando te subes al transporte público no quieres pagar pasaje, si no respetas lo ajeno, menos vas a respetar lo tuyo. ¿Cómo te voy a dar un carro? Tú dices, Dios, dame un millón. Y Dios dice, pero ¿cómo te voy a dar un millón? Si cuando tienes mil dólares no puedes con ellos. Si cuando tienes cien dólares te los gastas. Si cuando tienes plata lo primero que haces es gastar, comprar, endeudarte. ¿Cómo te voy a dar más? Es peligroso darte más. Si quieres mejorar, entonces lo que tienes que hacer es empezar a gestionar mejor lo que tienes ahora. Empezar a mejorar tu capacidad de gestión. Si tú vas a Mateo, libro de Mateo, Mateo capítulo 25, versículo 14, escucha lo que dice el revolucionario más joven. El revolucionario más joven se llama Jesús de Nazaret, el Galileo, el maestro de maestros, el hijo de Dios, Jesús de Nazaret. ¿Cómo empieza la parábola de los talentos? Dice, el reino de los cielos es como un señor... Que yéndose lejos le dejó a uno cinco talentos, a otro tres talentos y a otro de sus empleados, a otro de sus siervos le dejó un talento. Imagínate a un señor que se va a ir lejos y llama a sus tres trabajadores y le dice, muchachos me voy a ir, a ti te voy a dar mil dólares, a ti te voy a dar quinientos y a ti te voy a dar cien, a ver qué hacen con ellos. Y cuando el hombre regresó, el que recibió mil dólares le dice, señor me dejaste mil, acá tienes cinco mil, los puse a trabajar y acá están los resultados. El que recibió 500 le dice, Señor, me dejaste 500, acá te tengo 3 mil, los puse a trabajar y acá están los resultados. Y el que recibió 100 dólares dice, Señor, me dejaste 100, y como yo soy temeroso, tengo miedo, y como yo sé que tú te molestas, Señor, y como yo sé que tú te gusta recoger donde no siembras, mejor los guardé. Así que me dejaste 100 y acá están, no les pasó nada. Toma, acá están, te los devuelvo. Y el Señor dice, bueno, a este que no hizo nada, quítenle. Y la parábola de los talentos dice, al que no tiene aún de lo que no tiene se le quitará. Quítale a ese que no supo producir su talento, quítale a ese que no hizo nada y dáselo al que sí trabajó. ¿Por qué? ¿Acaso Dios es malo? No, lo hace para protegerlo. Hay que quitarle, ¿por qué? Porque si se lo deja se lo va a comer, se come la semilla y se va a quedar sin nada en el futuro. Mejor hay que dárselo al que sí sabe trabajar para que lo haga crecer y le dé trabajo más adelante. Para que tenga sombra ese flojo, ese haragán, ese que no tiene la capacidad ni el hambre para desarrollar su talento. Señores, la clave es la capacidad de gestión. Capacidad de gestión. Si tú empiezas a, a, a demostrar juicio cuando tienes 100 dólares, si tú empiezas a, a, man, a manejar tu dinero con inteligencia, con eh, sabiduría, tú vas a ir adquiriendo más y más y más. Dicen que el universo es como si tuviese cámaras de videovigilancia, cámaras que te están viendo todo el tiempo. Cuando tú dices, yo quiero más, el universo dice, a ver, vamos a ponerte a prueba. Tú dices, yo quiero ser puntual, entonces el universo te pone ante una circunstancia para que seas puntual. Tú dices, quiero paciencia, entonces el universo te pone en circunstancias en las que se te va a exigir paciencia. Tú dices, yo quiero ser millonario, entonces el universo te dice, vamos, demuéstrame, demuéstrame, acá te voy a dar 100 dólares, demuéstrame que quieres ser millonario. ¿Qué harías con ellos? La riqueza es tu capacidad para crear, la riqueza es la gestión, tu capacidad para gestionar. Así que si tú tienes deudas ahora, tus, tus negocios están bajos, lo que tienes que hacer es mejorar tu capacidad de gestión. No te asustes si tienes deudas, no te asustes si tienes problemas. Dicen, no importa el tamaño de los problemas, lo que importa es tu tamaño. Tu tamaño. Vamos a estar en Ecuador, señores. 3 de septiembre, eso es lo que queríamos compartir con ustedes. El 3 de septiembre en Ecuador. Le vamos a dejar el enlace. El enlace para los que están en Ecuador lo dejamos aquí en los comentarios. 3 de septiembre en la ciudad de Ecuador, en Quito. Si tú quieres escuchar más sobre filosofía de riqueza, nos vemos el 3 de septiembre. Que les vaya súper, súper, súper bien. Y siempre, siempre, siempre, siempre imparables.